Se pueden comer de diferentes formas. Una de ellas puede ser fritas. Las tortitas también se pueden comer en caldo de jitomate o se pueden comer en chile. Puede ser chile pasilla, chile verde. De todos los tipos de chile que, que hay, se puede esterilizar y se incorporan las tortitas y y quedan muy, muy sabrosas. El día de hoy yo no las voy a hacer ni en chitamaten, simplemente las voy a hacer así: las tortitas fritas. Y pues nada más las vamos a acompañar con, con una ensalada de, de col y unos frijolitos de Bueno, entonces estas tortitas ya las vamos a tapar y las vamos a llevar a la estufa para darle el tiempo de 5 minutos. Y una vez que ya haya concluido los 5 minutos, le apagamos a la estufa y, como les había comentado, pues las dejamos enfriar. Entonces, vamos al siguiente paso y enseguida les muestro los ingredientes Bueno, Bueno, pues seguimos. Lo que vamos a necesitar... Para las tortitas de brócoli con avena es una cucharadita sopera de pimienta, sazonador de pollo, una taza de cebolla ya picadita, media taza de cilantro, media taza de avena molida, yo la molí en la... Licuadora, vamos a necesitar dos huevos. También lleva de ingrediente una cucharadita de orégano y una taza de queso. El queso puede ser el que gusten ustedes, es de su preferencia. Entonces, estos son los ingredientes que necesitamos para las tortitas de brócoli con avena y aquí en el contenedor ya tengo el brócoli que ya se coció por 5 minutos en la vaporera entonces lo que vamos a hacer ahora es incorporarle todos los ingredientes pero antes de incorporarle vamos a aplastar todo el brócoli para que quede chiquito y una vez que ya esté aplastadito entonces ya le vamos a anexar todos los ingredientes que les acabo de mencionar bueno, entonces seguimos Esto lo puede, el brócoli lo pueden cortar con el cuchillo o con el aplastador de frijolitos es con lo que ustedes usan e incluso hasta con las manos una vez que ya tengamos las manos bien limpias pues podemos también hacerlo así en chiquito con las manos bueno, aquí ya tenemos el brócoli cocido. Vamos a anexarle todos los ingredientes y seguimos con nuestra receta. Tortitas de brócoli con avena. Continuamos. Bueno, pues aquí ya tenemos el brócoli ya cortadito. Ya no lo, no lo aplasté con... En el aplazado de frijoles, sino que lo corte con el cuchillo, se facilita más y quedó muy bien. Miren, ya quedó todo aquí. Lo tenemos en el contenedor, y ahora, pues el siguiente paso es agregarle los ingredientes. Miren, quedó muy bien. Miren. Entonces, ya teniendo el brócoli ya cocido, ya nada más es. Es picarlo cortarlo perdón entonces ahora vamos a mexarle el queso toda la, la taza de queso vamos a mexarle lo que es la cebolla todo se va a incorporar para hacer las, las tortitas le vamos a mexar el orégano, nada más que lo estoy cortando un poquito más con la mano se ve el orégano entonces ahora le vamos a poner el cilantro le vamos a anexar los dos huevos Ahora le vamos a anexar lo que es la avena ya molida. Le vamos a anexar el sazonador. Esa es la cantidad que ustedes gusten. Es una cucharada o dos. Yo le estoy poniendo nada más. Ahora aquí que al tanteo es al gusto de ustedes, lo que gustan ponerle. Y por último le vamos a poner un poquito de pimienta. Bueno, esos son todos los ingredientes. Entonces, aquí ya tenemos todo en el contenedor. Ahora... El siguiente paso es incorporar todo y nos vamos a la cocina para empezar a hacer las tortitas en el sartén. anexarle el aceite y empezar a hacer las tortitas y acompañarlas con una ensalada o con arroz o con frijolitos, con lo que ustedes gusten. Si gustan, hacerlas en chile, en caldo de jitomate o fritas. Bueno, entonces vamos a empezar a, a incorporar todo. Este es el huevo. Que se quedó aquí en la orilla. Vamos a incorporar todo. Quede todo bien, bien, bien, bien. Esto ya no necesita sal porque ya. Ya se le puso el sazonador, entonces ya no es necesario. Bueno, entonces, sentimos, bueno, todo queda muy bien. Vamos a incorporarlo bien y empezar a hacer las tortillas. Bueno, aquí continuamos con la receta ya tenemos aquí en el contenedor ya todos los ingredientes incorporados con el brócoli y miren pues así quedó y aquí quedó todo bien bien bien bien incorporado y entonces ahora ya nada más es hacer las tortitas puede ser de dos formas agarrar con la cuchara y agregarle al sartén y ir formando las, las tortitas o la segunda, pues también puede ser con las manos, las manos de hecho, pues nada más es lavarlas y, e ir haciendo las tortitas. Miren, ahorita yo ya hice con la mano, hice cuatro, pues no están tan redonditas, verdad? Pero más o menos ahí uno las va formando, entonces se facilita más. Ahorita voy a seguir este, haciendo las tortitas, vamos a ver cuántas nos salen. Y una vez que ya tengamos todas las tortitas, pues entonces ya las vamos a anexar al sartén con el aceite para que se cozan. Y, y hacemos la presentación, emplatamos y a degustar de estas ricas tortitas de brócoli con avena. Entonces continuamos, miren quedó muy muy bien. Perfectamente quedó bien todos los ingredientes, todo quedó bien, bien incorporado. Bueno, pues aquí tenemos cinco tortitas que ya están en proceso de, que se están cociendo. Y miren qué bonitas quedaron. Cinco tortitas y pues todavía tengo este un poquito más de... La preparación y a ver cuántas más me salen. Entonces miren. Ahí vamos, ahí vamos. Ahorita las vamos a voltear. Y. nos Están quedando muy bien las tortitas miren. Entonces seguimos con nuestra. Nuestra receta de tortitas de brócoli con avena muy ricas saludables, económicas y fácil de preparar bueno, entonces continuamos pues para seguir con nuestra receta de las tortitas de brócoli con avena, miren, vamos a acompañar esas tortitas con esta rica ensalada de col, ya tengo aquí en el contenedor la col rallada, le acabo de agregar unas pasas, miren, es col rallada, pasas y... Le voy a anexar piña en almíbar, mira. Vamos a ponerle piña en almíbar. Y le vamos a anexar, miren, va a quedar bien, bien sabrosa, delicioso. Le vamos a anexar una cucharada de mayonesa y... Le vamos a anexar lo que es una latita de, miren, de media crema. Eso le va a dar un sabor muy, muy sabroso, miren, media crema. Se ve, mira es media crema. Ensalada de col, nuez, piña, media crema y mayonesa. Entonces todo lo vamos a incorporar y es pues, una deliciosa, deliciosa ensalada para acompañarla con las soquitas de brócoli con avena. Entonces continuamos. Bueno, miren, ya terminamos la ensalada. Quedó muy, muy sabrosa. Miren cómo se ve el contenedor. Entonces, vamos a acompañarla con las tortitas de brócoli. Miren qué rico. Col, pasas, piña, media crema y mayonesa. Miren qué sabroso. Y dos cucharaditas de azúcar, solamente dos, pero cucharada chiquita, para que no quede tan dulce. Bueno pues, luego les voy a compartir esta receta completa. Y seguimos con las tortitas. Acá tengo mi, mi, mi plástico con, con el brócoli, todavía me faltan. Y miren, ya llevamos aquí cuatro tortitas. Entonces vamos a seguir haciendo las tortitas. Las dejé dorar un poquito, pero ahorita le vamos a dar un poquito menos. Me encantan así, están muy, muy sabrosas. Entonces vamos a seguir haciendo tortitas de brócoli. Y continuamos entonces. Bueno, así quedaron las tortitas de brócoli con avena ya estamos haciendo la presentación y así quedaron acompañadas con la ensalada de col y bueno pues en esta ocasión vamos a degustar de unas ricas sabrosas y deliciosas tortitas de brócoli con avena muy muy muy sabrosas bueno, nos vemos en el siguiente video, Family, Ale Loli Family Vlogs, saludos a la distancia.